Hoy voy a hacer un vídeo que muchos de vosotros me lo habéis pedido, no es un que llevo en la mochila ni nada menos, pero es algo que tenía, que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho y bueno pues como veis me he traído parte de, de mi armario que lo he puesto aquí en plan modo tienda. Me he traído aquí a Pedro que le voy a convertir en un auténtico explorador. Como veis, me he traído bastante, bastante ropa y simplemente os voy a decir como unas recomendaciones de ropa que yo... Eh, os diría de llevar, si sobre todo si os estáis iniciando en esto del urbex, no quiere decir que sea obligatorio que os tengáis que comprar esto, ni mucho menos. podéis ir con lo que queráis, con los modelos que queráis, los colores que queráis, pero es lo que yo llevo después de muchos años eh, haciendo exploraciones, pues es lo que a mí mejor me funciona y es lo que yo recomiendo. Todos los productos que voy a mostrar ahora os los dejaré en la descripción con links. Incluso he hecho una página web, que es algo que tenía muchas ganas de hacer eh, hace mucho, y lo que voy a hacer en la página web va a ser eh, volcar contenido que no voy a subir a YouTube. O sea, es un poco un contenido más exclusivo. Así que os recomiendo que si os gusta pues, eh, todo esto, pues que le echéis un ojo de vez en cuando y que también, pues, si no me seguís por Instagram, pues que me sigáis porque por ahí voy subiendo todas las historias que, del día a día, fotos y muchas cosas más. La ropa que voy a mostrar a continuación va a ser ropa para ir sobre todo a lugares abandonados. Eh, voy a hacer otros vídeos un poco más adelante sobre ropa pues, eh, para hacer fotografía urbana. Voy a hacer reviews pues, del material que yo uso para grabar, para iluminación y todo eso. Pero quiero que os quedéis que esto simplemente va a ser ropa para ir a abandonos. Así que ya lo sabéis y comenzamos. Pues vamos a comenzar por la cabeza, una de las partes más fundamentales. ¿Qué recomendarías tú para llevar en la cabeza? A ver, pues... Si es invierno, pues la capucha, de las sudaderas, incluso del abrigo, o si no, pues una gorra. La gorra nunca falla. Vale, Tengo eh, distintos elementos de lo que son de la cabeza. Eh, yo fundamentalmente llevo una gorra que joder, ahora no la tengo. Y no sé dónde la he dejado. La gorra, la gorra que nunca falla. Bueno, tampoco es mucha manía de que lleve gorra, bueno, principalmente porque me gusta como estética. Muchas veces me ha pasado de ir a sitios y eh, sitios que son así como muy estrechos, muy pequeñitos, y pues que a lo mejor te das en la cabeza y tal entonces con la gorra pues no, no es un casco pero bueno algo nos protege o también pues muchas veces pues que estás escalando algo y a lo mejor tienes compañeros que están arriba y esto sí que me pasa muchas veces pues de que te cae toda la mierda encima de la cabeza y pues eh, en vez de que te se llene todos los ojos de, de polvo pues esto lo protege algo así que la opción a la gorra sería llevar el gorro por si es, el gorro por si es invierno que nos da un toque más de, de calor, pero bueno, esto ya es un poco a lección. Que por cierto os digo que os recomiendo no compraros ropa muy cara, o sea, no tiene mucho sentido que vayáis eh, con un abrigo a lo mejor que cuesta 200-300 euros, porque va a ser ropa que os vais a manchar, ropa que se va a romper, así que cuanto más barata y funcional sea, pues mejor. Pues tenemos aquí distintas eh, prendas que yo uso, por ejemplo si estamos en invierno pues el tipo buff viene bien porque nos da calor en verano pues está la bandana que es como de una tela fina y luego tenemos otros como por ejemplo una simple mascarilla que es del tipo p2 que es p2 es la fuerza que tiene el filtro para absorber partículas por ejemplo cuanto más alto sea bueno solo ya está p3. O sea, pedos, pedos está bien menos menos cantidad de polvo te va a saldar pedos está está lo bien, óptimo lo óptimo o sea esto no nos va a quitar de gases ni nada simplemente pues para polvos o pequeñas partículas pues va a venir bien yo personalmente las tengo pero tampoco las llevo mucho porque prefiero llevar esto que no es que nos proteja mucho pero bueno es una capa de protección y luego están también de este tipo que son como unas mascarillas que tienen también como una fibra de carbono que, bueno, pues también nos quita algo de, de polvo, pero tampoco mucho. El torso, que bueno, esto varía un poco, porque si estamos en verano, pues con una simple camiseta, pues nos puede valer. Pero como estamos hablando de por si acaso es invierno y hace frío, pues tengo dos tipos de abrigos. El primero, que es... joder, que tiro el chiringuito. El primero, que es este de aquí, que es el que más he usado. ¿Cuánto crees que me costó? 40 euros Joder, ayer dijiste el más eh. Ayer dije 60, pero como hay que hacer un vídeo voy a hacer un poquito de... para, para decir que nuevo, ¿sabes? No te voy a decir, 16,90 en primar si No, no, no, no con 90 me costó justamente 16 euros fue un chollo, o sea un, un abrigo de estos por 16 euros si el año que viene lo veo otra vez en el primario es que no voy a durar, dudar en comprármelo otra vez, porque joder se puede romper, que me puedo comprar cinco más. Y luego tenemos este de, que me lo compré hace poco, que también está muy bien. No sé la textura que es, eh, no es neopreno, ¿no? Fibra de coco. <risa> Fibra de coco. <risa> no, sé, no sé exactamente qué es. No sé si vendrá por aquí en la etiqueta, no viene. Pero bueno, es una tela de estas, que no sé. ¿qué es una tela de estas plastificadas para la lluvia. Sí, no sé, pero es elástica a la vez. y este es un abrigo así, tipo táctico, que tiene la verdad un montón de bolsillos. Tiene pues para guardar aquí en el pecho, tiene aquí para el sobaco, para abrirlo y que respire ahí y que no vuela. Eh, por atrás también tiene bolsillos, puedes poner parches, la verdad es que me gusta bastante. Así que ¿cuál de todos quieres ponerte? Este. Vas a tener que sacrificar la bomba. Bueno, no está mal como, como va quedando la cosa, ¿no? Pues ya estaría. Vamos a ir ahora con los pantalones, que aquí sí que hay algo muy importante y que es... No ir con cortos. Es... O sea, Porque los cortos, no, los <ríe> cortos es un peligro. Vas a echar una valla y como se te enganche ya las liado. O sea, pantalones cortos, por favor, ¿no? O sea, no me gustan nada fotos con pantalones cortos antiestético, por favor. O sea, nada, nada de pantalones cortos. Yo tengo tres que son los que más uso. Este de aquí, que me lo compré en el Berska. A ver. Es Pull&Bear. Vaya, pues eh, me lo compré en el Pull&Bear, que son así unos tipo... Eh, pareció pantalón tipo cargo, tipo jogger, así un poco con una tela, tipo chandal, no exactamente, pero bueno, me gusta mucho. Están estos de aquí, que son como tipo... ¿cómo se llama Trekking, ¿no? Trekking, pues son pantalones como para ir a la montaña que llevan como una fibra, o sea están hechos como un, un Coretex o algo así, que es como que repele el agua, no sé muy bien, pero tampoco me salieron muy caros y la verdad es que están muy bien. Y luego pues tenemos por último estos que también me gustan mucho que son otros pantalones tipo cargo con un montón de bolsillos creo que tiene como unos 8 bolsillos no está nada mal porque me gusta un montón guardarme cosas y son bastante chulos la verdad sobre todo para fotos también, me quedan guay así que, ¿cuál vas a querer ponerte? Estos Estos, porque son los más grandes, ¿no? No, en verdad, en verdad quiero probarme esto <risa> Es que esos son más pequeñitos Ya, tío, si tú quieres muy poquita cosa Es que, pues nada, hay, que hacer, nada. hay que hacer dieta urbex, ¿eh? Sí. Como me tenga que como... <risa> Hay que ser ligero una... Como una vispa. Joder, tampoco hace falta que te vayas de cámara para, para quitarte los pantalones. Bueno, ya está el, al 80%. Estos la verdad es que molan porque tienen para ajustar. No te acostumbras a esto. Bien frito, ¿no? Sí, sí. ¡Bien! Voy... a presión. ¿Qué tipo de calzado? Pues un calzado que tenga suela. Pues... <risa> Hombre, es que si no tiene suela, pues... vas de... <risa> sin zapato. Pues un zapato que sea cómodo, <risa> resistente, tanto para el agua, como si hay cristales, el terreno es irregular... y sobre todo, que no sean de tela, porque yo más de una vez o se me ha enganchado con algo y se me han rajado, así que eso, eso no mola. Vale, pero hay que decir que tú siempre llevas esos zapatos. Sí, sí, yo siempre voy con las hermas. Yo o sea, a donde sea. Es que ya por tener no tienen ni suela, están lisas. No, no. Eh, voy a deciros dos tipos de calzado. El de invierno, que estas botas me las compré pues en invierno porque no tenía. Me han encantado, primero porque eso, son muy resistentes, sirven para la nieve, las puedes sumergir en el agua que no se te moja el pie, mientras que no metas más agua de, de lo que es la altura. Tienen para sujetar el tobillo, ¿no? para que no te hagas esguinces. Eh, son calentitas, no sé, lo tienen todo. Y luego está la versión en plan verano, que son un poco iguales, eh, Oh, Eso es de, de mis cascos Ah, ¿sí? Sí Joder, pues vaya auriculares, ¿no? Joder, sí, pero para conectarlo al PC Que bueno, son como más, más ligeros No protegen tanto como estos Pero no nos calentamos tanto en verano Así que es una buena opción Estás viendo las características Que sí, de... no lo entiendo, ¿qué ponía ahí? No sé, puedo poner polla pollo agridulce, perfectamente Está chino Está chino Mira, un plástico, tú. Tío, que me lo estoy clavando, diciendo, ¿qué coño es esto, tío? Ah, pues esto, esto puede ser... ¿Esto no será ajustable, de esto? Sí, puede ser. Es que cada día descubro cosas nuevas con la ropa que llevo. No me doy cuenta. Tiene tantos bolsillos... Para el bolsillo de Tiene tantos bolsillos que una vez metes algo y a saber qué sacas. Mis que deportivas, deportivas, Inix. O sea... Ya no vale. Ya notas la, la fuerza, ¿no? El poder. What you're seeing now is my normal state. This is a super saiyan. Vamos a comprobar si desliza o no y si son efectivas las zapatillas. Así que para ello le he pedido que se ponga sus deportivas que no tienen suela y las botas. Va a venir por ahí caminando y vamos a ver qué desliza más. Vale. <risa> vale, ahora apoya al otro. ¡Tú! <risa> ¡Qué mentiras, tío! ¿Vale? ¡Real no, fake Ese es el test número uno en el que hemos comprado que efectivamente llevar botas nos puede ayudar a no resbalarnos. Y voy a hacer otra prueba que llevo aquí, que es con una chancla. Vamos a comprar, por ejemplo, por qué unas botas eh, también son importantes. Muchas veces cuando estamos andando, pues podemos apoyar el pie sobre lo que es una madera con un pincho. Imaginaros que este es el pincho y está en el suelo, entonces si vamos andando con una zapatilla normal pues lo que pasa es que pues atraviesa y esto pues es chungo porque imaginaros que está oxidado, o puede tener mil mierdas, entonces no queremos lastimarnos. Tengo tres guantes, eh, lo importante de los guantes es que pues eh, muchas veces cuando escalamos pues puede que haya cristalitos o en una puerta puede haber una alambra así. Eh, afilado. Entonces, con esto vamos a evitarnos que nos cortemos. Y os digo que a mí me ha pasado de cortarme. No sé si a ti. No, todavía no. Todavía no, pero yo aquí al señorito Imi sí que le he visto cortándose. Sí, un poquito, ¿eh? Pequeñín. Un poquito. Menudo corte. <risa> pero bueno, por eso ya siempre llevo guantes. Ya verás, cuando a ti te pase algo, empezarás a llevar guantes. Están los típicos que son así anticorte, que son normales, súper baratillos funcionales y luego están estos que a mí me gustan mucho que son también anticorte incluso están en la versión igual para verano sin dedos va a ser un poco complicado que te, me, eh, te quepa esto en tu mano pero bueno lo, lo intenta intentar. lo intenta ¿no? todo con paciencia entra cada vez entran mejor eh joder ya me los estás dando de sí eh ¿Ya te los he dejado de tanto ese minique tío. Ese Mi tío. En no entra, tío. Mira. Está aquí haciendo tope, tío. ¿Pero por qué has metido? Que no entra. Espera, espera, ahora, espera, ahora. espera, espera. Ahí ya está, ya está. O sea, como veis. A ver, no empieces a apretar mucho. No, no, cabrón, pero... ¿Te estoy cortando o no? No, no corta. Ahora pon la otra mano. Tío, un PlayMobile... Pero... <risas> tío, no puedo mover más de esto. Voy así. Pero bueno, notas la fuerza, ¿no? Sí, ya sí, siento sientes el poder siento urbex. La presión. Así que por fin hemos transformado aquí a, al señor Pedro. Ya eres un auténtico explorador. Con esto ya puedes ir a cualquier sitio a explorarlo. Ahora sí. Que no te va a pasar nada, a menos que hagas alguna locura. cualquier pues sitio, o sea, cualquier abandono, ya puedes ir, lo puedes explorar. Yo creo que hay que ir por el centro comercial así, eh. ¿Lo veis? Yo lo veo, eh. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. ir por el centro comercial a comprar así. Pues gorra Amazon, igual que antes. 4 euros o por ahí. El abrigo es de Imix. los pues estos son de Imix. El abrigo es de Imix. Los pantalones son de Imix. Y los bueno, y la camiseta de abajo es mía de, del primar. A otros cuatro de los por ahí. la maestra.